Una vez que ya tenemos los materiales asignados ¿sí? a sus índices, a sus eh, vértices, lo que vamos a hacer es asignar, porque por defecto vienen todos en difuso y color blanco. ¿sí? Si ven acá yo les coloqué un color diferente al viewport para diferenciarlos, a la hora de hacer el render ¿sí? están todos con un blanco difuso por defecto. Pero hay materiales que no son difusos, como por ejemplo hay uno que era para esta parte de aquí al costado, Sí, del, de los Goggles, que son es, es como de cromo, si sí. vemos el, acá el, el concepto es como un cromado algo así hay otras partes del del objeto que, del, del personaje que también la utilizan entonces vamos a, a hacer este, este efecto en Cycles es relativamente fácil <risa> hacer este tipo de efectos ¿por qué? porque hay un tipo de shaders aquí en el panel surface que nos da ese toque final Casi gratis, ¿sí? esta se llama Glossy BSDF. Y una vez que le hacemos clic, básicamente ya tenemos el objeto. Hasta vemos que incluso está reflejando en este caso la mano ¿sí? que está hacia aquí, esta está hacia el lado. Hay otras partes de nuestro modelo que también son, son glossy. Vamos a, por ejemplo, Goggles Frame, es un material que se lo asigne a los bordes ¿sí? de aquí. Y le vamos a dar también otro que se llama Glossy. Y ya tenemos básicamente el efecto. ¿Sí? Vamos a ver que si le podemos agregar un subsurf para que se vea un poco mejor el reflejo. Y es bastante plano. ¿Sí? Para que se cumpla mejor este efecto vamos a darle algo que refleje. Porque ahora como podemos ver solamente está reflejando a sí mismo. Para esto vamos a cambiar en las propiedades del mundo, del world vamos a presionar el botón Use Notes y luego, vamos a dejar esta opción en Background pero le vamos a dar, en vez de un color plano como tenemos aquí le vamos a dar un color a partir de una textura en este caso, le vamos a dar una textura tipo Sky Texture que es una especie de, de cielo predeterminado que ya viene en Blender no vemos mucho por defecto porque estamos en la vista ortogonal si cambiamos con la tecla número 5 del lampad al modo perspectiva Vamos a ver que en el horizonte se forma una línea y hacia arriba tenemos un color y hacia abajo tenemos el, el otro, lo que sería la parte de abajo de nuestro mundo. Las opciones para este shader no son muchas, son bastante sencillas. Tenemos más que nada una forma de cambiar la dirección de nuestro sol, sería, ¿sí? si lo vamos rotando, vamos a ver, igual acá no se llega a apreciar mucho porque está muy suave, pero si le damos una intensidad de 2, de 3, más o menos, vamos a ver de que si nos vamos moviendo podemos cambiar el sol y la posición de este. Si llevamos este widget hacia arriba, lo podemos mover manteniendo la tecla Shift de manera suave, cosa que baje poco, y lo podemos llevar a una especie de atardecer, que es donde nos da una, lista, una linda sensación de, de iluminación cálida. Y además, los objetos que reflejan ahora van a reflejar... Algo un poco más interesante. ¿sí? Una vez que tenemos esto, le pongo si queremos dar más intensidad. Si ¿sí? esto nos va, a dar una, nos va a dar una especie de iluminación ya básica ¿sí? también de, de las sombras. Vamos a seguir cambiando propiedades de nuestros materiales. ¿sí? Eh, ya hemos cambiado acá en Google Frame y le habíamos dado un, eh, un shader glossy y no le habíamos tocado ninguna otra propiedad si vemos nuestra referencia vemos que no hay, mucha, no hay mucho reflejo por aquí puede que nos dé la pauta de que sea quizás algo difuso el reflejo en sí entonces, en lo que podemos hacer en Blender es directamente voy a dividir esta ventana y voy a traer la imagen como referencia ¿sí? en el Image Editor podemos ir y buscar la imagen en cuestión o simplemente podemos ¿sí? arrastrarla hacia nuestra ventana. Así ya lo tenemos un poco más cerca. Vamos a cambiar un poco de color. Quizás este es un color un poco más opaco. ¿sí? Vamos a notar que mientras más oscuro mi material, es como si reflejara menos. Como si se viera menos el reflejo. ¿Sí? Hay que tener eso en cuenta. Entonces... Le colocamos un color medio acorde, más o menos. Y quizás el reflejo este no tendría que ser tan, tan nítido. Para eso le vamos a variar la propiedad Roughness. Y ya nos da, además de un reflejo eh, medio disperso, nos da esta, este lindo brillo especular. ¿sí? Que se va deshaciendo mientras más... Eh, más alto es el valor de Roughness. En este caso tiene 0.1 y nos da una, una linda combinación de reflejo difuso y de este brillo especular. En el caso del de este, el material cromado lo podemos dejar así por ahora. Y podemos pasar a hacer otro tipo de, materi otro tipo de materiales. Como lo es por ejemplo el Juri que sería como esta, este, este gorro que tiene. Y le podemos, a ver, como por ejemplo, vemos este color, creo que es un color similar, o más bien, un color, sí, algo así puede ser, un poco más brillante me parece. Sí. Y quizás no es un shader difuso, quizás lo que podemos utilizar acá es un shader del tipo Tune, del tipo caricatura. Entonces... Vamos a cambiar ¿sí? al editor de nodos, que es donde vamos a, a hacer los, todos los ajustes más finos a nuestro shader. ¿sí? Editor de nodos. Y vamos a ver de que aquí en este editor de nodos tenemos prácticamente lo mismo que aquí, ¿sí? pero de una forma un poco más eh, plasmada, eh, no tanto en una lista sino en nodos. ¿Sí? Esto es mucho más flexible ya que nos permite cambiar y agregar y mezclar todo de una forma más visual. Voy a, en este caso tengo el, el nodo difuso, lo que puedo hacer es agregar con Shift A, como agregamos objetos en la vista 3D, agregar un nuevo shader, ¿sí? del tipo en este caso Toon, ¿sí? más caricatura, y lo puedo conectar a Surface. ¿Sí? Y esto es lo que, lo que tengo por, por defecto. Es un color blanco en este caso con un sombrado un poco más rígido. Por defecto, este diffuse se va a conectar a Volume, pero no cambia nada que lo conectemos o no, ya que la opción Volume en la versión actual, que es la 2.69, no está implementado aún. Así que da igual que lo conectemos o no a nada a esto. Eh, nos falta el color en el difuso, puedo. En el, en el color, perdón, de, del Tune, entonces voy a hacer control C para copiar y control V para pegar este color. El tamaño de nuestro brillo Tune, de nuestro brillo cartoon, quizás es muy grande, ahí está bien, pero podría ser quizás, a ver, tamaño más chico. Y una cosa por el estilo. Componente glossy, no, vamos a dejarlo en el difuso. Es más que nada para tener una especie de... Este cambio que pasa de oscuro a claro de una manera más suave. ¿Sí? Pero a su vez tienen un cambio que es como más, más rígido, si esto se ve también aquí por ejemplo en la chaqueta podemos ver de qué pasa de un claro a un um, poco oscuro y a más oscuro los primeros dos es como eh, más difuso, más suave mientras que luego de esta parte iluminada, la parte de sombras es mucho más rígida hay muchas formas de conseguir este efecto pero en el caso de, de este shader que vamos a hacer Vamos a lograrlo a partir de un shader eh, Tune, para, lo más, para el pase más suave. Y luego vamos a mezclarlo con dos colores que se van a cambiar a través de la normal, de la dirección de las caras. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, sigamos, vamos a hacerlo en la chaqueta, por ejemplo. Así empezamos de cero. Voy a colocar todo hacia un lado, no quiero el diffuse. Voy a colocarle un Tune. Shader Tune eh, Como color voy a tomar el color que tenía en el View Porque es algo similar sí. Y quizás un tamaño más grande un poco más suave Ya tengo todo lo que es el sombreado Vamos a ver si podemos picar el color Y Tan saturado no Y vamos a ver si podemos también ahora mezclar, eh, tener esta, esta diferencia de color más rígida. Vamos a agregar un nodo. A ver, podemos utilizar... Primero que nada vamos a utilizar un color mix, porque queremos mezclar dos colores. Sería el color original y el color más oscuro. Entonces tengo el original y tengo un color más oscuro. Lo quiero mezclar utilizando como factor la normal, que es la dirección de las caras, y a su vez eh, un poco transformada, para que no venga simplemente desde una dirección, sino que eh, le podamos manejar esta dirección. Para eso voy a utilizar a este factor, lo voy a, voy a utilizar el resultado de, primero, voy a tomar la geometría de mi objeto, ¿sí? input geometry, voy a tomar la normal de aquí, y lo voy a transformar. ¿Sí? Si yo esto se lo conecto directo no voy a tener el resultado que yo quiero ¿Sí? no, Ni siquiera se ve porque estoy conectando un vector a un factor Los vectores son estos puntitos que son eh, violetas púrpulas. Vamos a tomar este vector y lo vamos a transformar a partir del de nodo vector normal ¿Sí? Lo vamos a conectar acá y vamos a ver algo similar a lo que veíamos en el mundo ¿sí? no vamos a sacar la normal porque ya dijimos que estos dos vectores del, del tipo eh, normal y luego este factor no se llevan bien, vamos a tomar el dot ¿sí? y ahora lo que vamos a hacer es empezar a mover esto ¿sí? este puntito y vamos a ver cómo se van mezclando hacia un lado y hacia el otro los colores Sí, vamos a ver si lo podemos hacer un poco más, más obvio. ¿Sí? Y podemos ver de que hacia los lados hay un color más oscuro y hacia el frente hay un color más claro. Pero ¿qué pasa? Esto sigue siendo muy eh, difuso, muy suave. Vamos a hacer esta este degradado que me da el, el nodo normal y lo vamos a hacer un poco más ajustado. Para eso voy a utilizar un nodo. Converter tipo color ramp, lo que hago es pasar este degradado de blanco a negro, lo voy a pasar por un color ramp y voy a ajustar sus valores haciendo clic y arrastrando en estos puntos que tiene este nodo y lo voy a hacer un poco más ajustado. Ahora, qué pasa cuando yo muevo ¿sí? la, lo que es la normal, como podemos ver, tengo eh, una línea mientras más los acerco a estos puntos tengo una línea un poco más, más rígida ¿sí? vamos a ver si lo hago más ajustado y lo voy girando podemos ver de que ahora nuestro, nuestro normal está un poco... a ver si lo invierto yo un poco más hacia adelante especie así, quizás no tan oscura, un poco como nada más, como para tener este color, quizás es un poco más saturada, ¿no? Como para tener esta diferencia de colores que nos da el, el, la normal, ¿sí? podemos quitarlo un poco, podemos agregarla también si, sí, nuestro objeto cuando gire y demás las normales van a cambiar de nuestro objeto y va a cambiar el sombreado que tenga también y aquí podemos pasar horas y horas cambiando cosas um, Vamos a convertir este, lo vamos a utilizar en otros, en otros materiales también. Lo que podemos hacer es utilizar, eh, convertir esto en un grupo ¿sí? y esto utilizarlo localmente en cada uno de los materiales. Por ejemplo, vamos a ver si se lo aplicamos ahora a lo que son los, este, a ver, lo que son los, los pantalones. un poco más allí por ejemplo vamos a cambiárselo vamos a crear un grupo seleccionando estos tres e incluso podemos seleccionar en realidad todo y luego lo hacemos local en los otros materiales ¿Sí? o también lo que se puede hacer es copiar si ¿Sí? el botoncito que está aquí debajo nos deja copiar los nodos al portapapeles y también pegar luego en otro material pero ya que estamos vamos a hacer un, un grupo de nodos, Node Make Group, control g ¿Sí? Esto, ahora estoy en el modo nodos, o si sea, presiono la tecla Tab, el tabulador, voy a salir de este nodo y le puedo poner aquí por ejemplo un nombre acorde. Voy a ir a los pantalones, Ronnie Pants, y voy a agregar el grupo que acabo de crear, Shift-A. Grupo Tune. Si yo ahora conecto esto directamente al surface, voy a tener exactamente el mismo material y este nodo va a estar compartido. Yo todo lo que cambie dentro de este, de este nodo, se va a cambiar en los dos materiales, como podemos ver ahí. Pero yo no quiero esto porque quiero que el, el, los pantalones tengan su propio color y demás. Entonces lo que puedo hacer es: o hacer este grupo local presionando en el número aquí. O puedo desagrupar esto y editarlo tranquilamente aquí en los pantalones. A ver, puedo hacerle que el color claro sea esto y que el color oscuro sea esto. Y ahí ya más o menos tengo el efecto que estaba buscando. Si no me gusta cómo queda la normal de este lado, lo que puedo hacer es modificarla, porque quizá para los pantalones queda mejor de otro, de otra forma o que o que se vea un poco de otro lado, ¿sí? de esa forma vamos a tener ya nuestro nuestro efecto en los pantalones.